Para mí fue una experiencia pues integral por, o sea, hay muchos puntos muy interesantes, ¿no? En primer lugar creo que una de las particularidades de hacer la música en vivo es lo que extrañamos ahora, ¿no? Es ese poder de convocatoria que tiene primero para que se reúnan, para que nos reunamos los músicos, ¿no? Porque finalmente la experiencia tan linda de hacerlo al aire libre y de convocar a tanta gente y de estar acompañada de todos los músicos de los solistas, obviamente tan buenos que estos compañeros y amigos, que lo disfruté la verdad muchísimo, pues fue para conectarnos, porque la música en sí nos conecta. Que coincidimos con los músicos de la orquesta, tan entregados siempre, esta integración musical, ¿no? Y, y bueno, para mí era la primera, la primera vez eh, cantando con el maestro Yu, que, lo cual también fue una experiencia pues, muy, muy linda. Y bueno, igual eh, puedo decir lo mismo, la primera vez que me, que me toca trabajar con el maestro Yu, la primera vez eh, en la Ciudad de México y sorprendidísimo de, de la calidad, y, pero sobre todo del calor, ¿no? del calor humano que, que uno ya extraña de, de los mexicanos, de los compatriotas, de los paisanos. Y en realidad eh, es, es, eh, es algo que, que no, puedo, no puedo olvidar, ¿no? Que es, es, nos llegó nos a todos, creo que, al corazón. Eh, para mí fue también la primera vez que canté con el maestro Scott You Y fue una experiencia muy bonita. O sea, creo que todos nos conectamos, creo que fue un gran equipo. Y sobre todo, creo que le pudimos transmitir a la gente ese sentimiento yo creo que Verdi quiso transmitir con esta Siempre, no fue mi primera vez, fue mi tercera vez que estaba trabajando con ustedes, con la orquesta y, que puedo decir, siempre es una atmósfera especial, y me gusta esta idea de presentar una obra tan importante como el Requiem de Verdi, o la novena de Beethoven, en frente de mucha, mucha gente que, una gran parte nunca han ido habían ido antes a un concierto. Entonces, eh, la reacción eh, es impresionante. Gente que, que uno piensa, bueno, no les va a gustar tanto la música clásica, están allá con ojos abiertos y, y, y fascinados. Sin duda ninguna, Rick Green de Berry es, para cada cantante en el mundo, en los top 3 de, de, lo que quiere cantar en un punto de su carrera. ¿no? Me parece que la ex, las exigencias que, que, que, que nos pide Verdi para, este, para esta obra es, es, es eh, grandísima. ¿no? Es una responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los músicos al, al, al formar parte de esta gran obra. La calidad que, que emitió la, la Filarmónica de la Ciudad de México, el coro eh, de Filarmónico de la UNAM, este, impresionante, no adaptarse también a, al, al escenario allá en el Monumento a la Revolución eh, con esas condiciones, con, con tanta gente. Pues todo mundo se quedó con una sensación, todo mundo me refiero a los miembros del coro, con una muy eh, agradable y, y emotiva sensación de haberlo hecho una vez más eh, bajo la dirección del maestro Scott Yu, quien pues es un es un musicazo, ¿no? Y y yo pensaba ahorita me toca ahorita con el terremoto, con, con la cosa con Covid y todo eso, a mí suena el, el DSIR, ¿no? El DSIR que está impactante con el coro, con la orquesta y todo eso, y, y cómo termina esto esto es, con este, libera a esta, esta parte fantástica de la soprano, que, que nos dice, oye, suéltalo, suéltalo, libera me y, y así termina la obra, y es, yo creo que está perfecto para, para los tiempos que vivimos ahorita, que son locos, completamente locos. ¿Qué más? Hasta en Oaxaca hay un tsunami, ¿qué más? ¿No? Y, y cómo termina esto, este de líberame domine con ya, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? Dios, haz lo que, que, que es necesario y aquí estoy esperando impresionante entonces yo creo que es una, una obra a punto ahorita en estos tiempos